El Lead juego de hacer clic en los elementos por orden, es uno de los incorporados recientemente a Excel Learning y se encuentra dentro de la categoría de actividades interactivas. Es posiblemente uno de los más laboriosos a la hora de generar el, el producto final, aunque también es cierto que puede ser útil para multitud de, mm, tener multitud de aplicaciones y ser útil en, en diferentes circunstancias, tanto de materias como de niveles. En principio, habría que señalar que antes de iniciar el trabajo con el con E-Device el e hay que hacer un trabajo previo de preparación de los contenidos gráficos especialmente en lo que se refiere a delimitar las áreas que queremos que sean activas y que se consideren como respuesta correcta cuando el alumno o la alumna pulse sobre ellas. Bien, vamos a revisar un E-Device que ya está preparado y cuando hacemos clic sobre él, lo primero que aparece es una información indicándonos la funcionalidad del E-Device y como siempre campos que ya conocemos el cambio de título que por cierto todavía en esta versión pre presenta un pequeño error y no llega a modificarse en el producto final. Una vez que hemos hecho esto lo primero que nos pide es que de de definamos cuál va a ser el área que se va a mostrar antes del inicio del juego. Puede ser un texto, puede ser una imagen en este caso hemos optado por un botón para arrancar la aplicación. Digamos. A continuación nos pide que definamos cuál va a ser el área principal mostrada. En nuestro caso vamos a hacer una aplicación para que eh, los alumnos asocien unos, unos textos con su autor correspondiente. Entonces lo primero que hemos tenido que hacer, como digo, como trabajo previo, ha sido elaborar una imagen, esta que tenemos acá en la que hemos ido situando a cuatro autores, hemos puesto su nombre para que resulte más fácil la identificación, en el caso de aquellos que pudieran ser menos conocidos, y esta va a ser la imagen que se va a mostrar inicialmente cuando eh, los alumnos arranquen, pulsen el botón que les hemos mostrado antes. Después me pide la retroalimentación al ganar el juego. Podríamos haber puesto una retroalimentación en formato de texto, en un formato gráfico... En este caso hemos optado por hacer la misma imagen pero añadiendo ya los títulos de los eh, textos que se han mostrado durante la actividad. Nos pide la retroalimentación tras una respuesta correcta, hemos utilizado este icono, la re retroalimentación tras una respuesta incorrecta, igualmente hemos puesto otro icono visual y nos pide que indiquemos cuáles son las instrucciones del juego. En este caso le decimos a los alumnos qué es lo que va a ocurrir que se les va a mostrar el panel de fotos y que aparecerá un texto que tendrán que pulsar sobre el autor al que creen que corresponde tenemos aquí la altura del juego vamos a ponerle perdón la anchura por ejemplo 500 puntos le hemos dado una altura del juego de 1100 puntos para que nos quepa eh, perdón 1100 píxeles para que nos quepa perfectamente todo el texto que, que en el caso de, de los poemas va a ser un, un poco un poco va a tener una cierta altura, y les hemos, le hemos pedido que desordene los objetos, de forma que cada vez que se acceda a la actividad, eh, la presentación, el orden de presentación sea diferente. Podríamos usar un cronómetro o no, en principio en este caso no vamos a usar cronómetro. A partir de aquí empieza la parte, digamos, laboriosa, que es determinar las áreas en las que hacer clic. Lo que tenemos que hacer será, para empezar, buscar el vértice superior izquierdo del rectángulo que vamos a considerar como válido para la primera respuesta. Buscamos sus coordenadas X y sus coordenadas Y. Para esto, cualquier programa gráfico me va a dar habitualmente eh, las coordenadas en las que me encuentro situado en, en cada momento. Normalmente lo hacen en la barra inferior. Una vez marcado ese vértice, le tenemos que decir cuántos píxeles hacia la derecha y cuántos píxeles hacia abajo para ver el tamaño del rectángulo que va a considerarse como respuesta válida. En este caso, como son eh, fotos, nos resulta relativamente fácil eh, ver esas distancias y también las buscamos en el programa de tratamiento gráfico. Después nos pide el retraso en milisegundos ...en ocultar el contenido descubierto. Le llama contenido descubierto a la retroalimentación que le damos al usuario cuando acierta eh, una, eh, una respuesta. Y la ayuda para este elemento. Esto va a depender mucho del tipo de actividad. Como en este caso lo que hemos planteado ha sido una actividad de asociar textos con autores... ...lo que vamos a hacer es poner el texto de un poema. En este caso, un poema de Rubén Darío. Después de eso, vendría el texto que se le va a devolver cuando ese texto que se llamaba antes, contenido descubierto, va a ser este poema de Rubén Darío, publicado en 1891. Exactamente igual que hemos hecho con este primer caso, tenemos el segundo, un poema de Mario Benedetti, fijamos las coordenadas, el ancho y el alto, y el retraso, Nuevamente le damos el texto de retroalimentación, exactamente igual con el siguiente donde vamos a poner el primer párrafo de 100 años de soledad, coordenadas del vértice superior izquierdo, anchura y altura y retraso en milisegundos de retroalimentación que ponemos acá. Y por último, el cuarto caso, coordenadas X, X e Y del vértice superior izquierdo, anchura, altura, retraso el texto de la sonrisa, etrusca, el inicio de los primeros párrafos de la sonrisa etrusca y la retroalimentación si tuviéramos más podríamos seguir añadiendo vamos a ver cómo nos ha quedado esto pulsamos hecho y vemos que nuestro e device aparece acá con las instrucciones pulsamos para empezar y nos muestra la imagen con el primer texto, en este caso de la sinfonía en gris mayor, podemos leer el poema y marcamos que es de Rubén Darío, correcto, y después de dos segundos desaparece el texto. Ha aparecido 100 años de soledad, solamente el primer párrafo, marcamos la obligación Márquez y nos devuelve la retroalimentación. A continuación el poema Mario Benedetti, táctica y estrategia, marcamos Mario Benedetti, nos informa que la respuesta es correcta y aparece por último el texto de la sonrisa etrusca, podemos leer los cuatro primeros párrafos y marcamos José Luis San Pedro. Tras desaparecer, tenemos aquí, ahora como hemos acertado todas las eh, eh, propuestas, tenemos el resultado final que en nuestro caso se asemeja mucho al inicial, salvo en que hemos incluido en la parte superior de cada autor el texto de su, eh, de su obra. Podría haber sido cualquier otro tipo de retroalimentación final.